Eh, participamos eh, dentro de estas jornadas paso usted, muchísimas gracias eh, en un proyecto que tiene, se enmarca dentro del objetivo también de estas jornadas y, y de la dinámica que vamos a hacer después y puede dar un poco del de, salto, ¿no? de las ponencias a, a lo que viene después estamos en un proyecto que es un proyecto de la Red de Ciudades por la Agroecología ¿vale? que se llama RURBACT AE, es un nombrajo de estos rarísimos, pero que trata de. ¿no? se refiere a los vínculos rurales y urbanos para fortalecer la acción política multinivel y multiactor para el salto de escala a la agroecología. Casi se entiende menos que el, que el título, ¿no? Bueno, eh, nosotros, nosotras estamos dentro de este proyecto, que hay cinco proyectos piloto, ahora os digo quiénes son. El nuestro se llama eh, ...trestellador. ¿Qué trata? Pues el objetivo que tiene. anterior, antes, sí, ahí está bien. Eh, el objetivo que tiene el proyecto global de la Red de Ciudades por la Agroecología, eh, por un lado, es facilitar el abastecimiento de la demanda activada en las ciudades pertenecientes a la Red de Ciudades por la Agroecología, ¿vale? Por, eh, y por otra parte, bueno, articulando al sector productivo para suministrar esos canales de, de cortos de comercialización que se están estableciendo, que se están abriendo, ¿vale? Y, en segunda parte, que esa estructuración del sector sirva para su participación en la definición de las políticas. Es decir, se está consiguiendo, por ejemplo, en la ciudad de Valencia que, eh, y en el país valenciano entero, que los pliegos de condiciones para la contratación pública, pues, tenga ciertos condicionantes, ¿Esto cómo se hace? Se hace porque hay una red informal, pero estructurada, de organizaciones presionando a las políticas y políticos para que eh, cambien esas normativas ¿no? y sea posible. ¿Qué ocurre si no hay en esa red, en esos espacios de diálogo y de interlocución productoras y productores? Quienes están ahí interlocutando lo harán lo mejor que pueden pero muchas veces esas personas que están ahí no se levantan a las horas que os levantáis quienes producís y no tienen la jornada de trabajo. Y conocer el día a día de quienes trabajan es necesario para que la definición de esas políticas se acople a las necesidades de todas. Seguramente el suministro, si evoluciona y no participamos nosotras, las productoras, me meto como organización, eh, estarán muy acopladas a las escuelas, muy acopladas a quienes consumen, pero quizá tenga coge en los aspectos de, para que sea cómoda y amable para quienes producen. ¿Vale? Entonces, a nuestra organización, que estamos en espacios de toma de decisiones, participamos en el Consejo Agrario, en el Consejo Alimentario, Consejo Metropolitano del Horta, mesas de trabajo y muchas cosas. Si no podemos trabajar bien en esos espacios, nuestra voz no llega. Entonces un poco objetivo que tiene el proyecto en general y objetivo que tenemos nosotras como organización de, en particular, ¿vale? Ok, estamos cinco proyectos piloto, como os he dicho trestelladores en el nuestro sabéis lo que es un trestellador, ¿No? En los sistemas de riego tradicionales de acequia hay una construcción que está hecha para que un canal principal se distribuya en diferentes canales dependiendo de lo que nos interese. Por eso es un poco simbólico de cómo nos organizamos, cómo nos distribuimos para dar servicio, para dar, ¿eh? llegar nuestra voz, nuestra agua de riego a los diferentes lugares que queremos, ¿vale? Hay cinco proyectos más eh, en la zona de Ainsa Sobrarbe, que está Ceray y Aragón tirando del carro. En Madrid, Madrid Agroecológico. En Palma de Mallorca es APAEMA. Y en Valladolid, Valladolid, Valladolid, ¿vale? Eh, pasa si quieres. ¿Qué actividades tiene este proyecto? Principalmente tres, ¿vale? La primera es hacer un diagnóstico de, las, de, de, las, de la visión de productoras agroecológicas sobre estas políticas, Necesidades de políticas, eh, cuáles son las líneas de acción que creen prioritarias, ¿vale? Y tras este de, diagnóstico, pues lanzar cuál es el trabajo que debemos de hacer en el futuro, ¿vale? Aquí… Eh, antes, antes, tranquila. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un diagnóstico haciendo entrevistas cada proyecto en su territorio y aquí hemos hecho un diagnóstico de siete entrevistas tres compañeros y cuatro compañeras del sindicato de entre 27 y 44 años productoras agroecológicas que suministran canales cortos que es, eh, o están en spgs o están en, en el consejo agrario o sea en el consejo regulador y, y bueno y de diversos productos y de procedencia principalmente de la zona de la comarca del horta pero también de o eh, comarcas del de, de altiplano o de, de otras zonas, ¿vale? Y también con producciones diversas, hortícolas, frutícolas, mmm, frutos secos, vino, aceite, eh, es bastante variado. Y suministros también a canales cortos diferentes. Hay personas que venden eh, cestas de manera directa, hay personas que venden en mercados campesinos, en tiendas o a compañeras que tienen tienda, o hacen elaboración también, o están en comedores escolares. ¿Mm? O sea, el, el perfil es bastante diverso. De aquí, una actividad es sacar ese diagnóstico y además compartirlo, hacer una devolución, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, para que si veis alguna cosa que creéis que es, hubiera que recalcar o corregir, lo, lo hablamos entre todas y... ...y así lo añadimos a, a este diagnóstico. ¿Vale? Eh, ahora sí, muchas gracias. Otra actividad que es impulsar el intercambio de experiencias con redes de productores y productoras... ...de otros territorios del proyecto piloto y lo que estamos haciendo son espacios de encuentro... ...ya sean virtuales o sean presenciales. Ya hemos, se ha hecho el primero presencial... ...que fue durante el tercer foro europeo de agroecología que fue en noviembre en Barcelona y fueron Mar e Ignacio a participar como en representación un poco eh, nuestra. Y el próximo encuentro seguramente, seguramente se haga en Mallorca entre el 23 y el 27 de abril, que seguramente, corrígeme María si no, seguramente es enlazado a congreso y aniversario de S.A.E., y también Encuentro Estatal de, de la Red de Semillas. Mira la diversidad. Vale, ok. María, vale, no he dicho, pero María es compañera de la Red de Ciudades por la Agroecología y de, y de la Fundación Entre Tantos que estamos trabajando con ellas en este proyecto. Y además vive aquí, cerquita. Eh, tercera, esto, la tercera actividad es organizar diálogos locales ¿vale? con, las, eh, con las, eh, los cargos electos. Y aquí estamos viendo con el Ayuntamiento de Valencia... ...cómo hacemos una reunión, les trasladamos un poco las prioridades... ...que vamos identificando en el marco de este, de este proyecto. Y, además, seguimos, realizar con un proceso de, de debate... ...entre estos grupos, todo el trabajo que estamos haciendo... ...en el proceso del proyecto, para la redacción de una carta... ...por la, por la agricultura y la alimentación sostenibles que se trata de llevar desde el marco de este proyecto a interlocutar con el Gobierno directamente, ¿vale?, para que hayan unas políticas locales acopladas a lo que estamos hablando y a nivel estatal también se identifique cuáles son las prioridades de trabajo en ese ámbito, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a pasar a deciros cuál ha sido un poco a grandes rasgos y comparando con los otros territorios el diagnóstico hecho haciendo unas entrevistas a estas siete personas que os comentaba, ¿vale?, si veis algo que os chirría o algo que resaltar, nos vais diciendo, pero voy a hacer así bastante rápido. Lo tenéis todas en el, en el dossier que os hemos repartido. No se ve del todo bien, está imprimido en blanco y negro, pero como es en grises, también está un poco... Bueno, vale. Las primeras preguntas que se lanzaron iban enfocadas a ver la utilidad de articularse. ¿Por qué...? nos articulamos con otros y con otras productoras. ¿Mm? Y en nuestro territorio, como veis, creo que no sé si se diferencia bien, pero lo básico, lo que se vio como prioritario, fue no sentirnos solas y defender la agroecología y la soberanía alimentaria, ¿Mm? como propuesta política y como propuesta efectiva. ¿Mm? Luego hay otros territorios pues, que han priorizado... Eh, Defender el medio rural, como veis. ¿m? O en Madrid, por ejemplo, se han centrado, se centran solamente en sent no sentirnos solos, servicios conjuntos, el tema de coordinarse, cosa que aquí en nuestro territorio el conseguir servicios conjuntos tampoco ha sido tan, tan bueno, considerado tan importante. ¿Vale? Luego, siguiente diagnóstica. Va, o sea, sí, tabla. Eh, de, ¿De qué políticas municipales eh, son más necesarias desarrollar en nuestro territorio? Se, se identifica principalmente facilitar el acceso a la tierra, que esto hicimos las jornadas en abril sobre este tema, porque era importante, ya lo vemos, el fomento del consumo y el fomento de la compra pública, que más o menos está muy ligado al fomento del consumo, ¿Mm? Eh, vale. Sí. Paso de tabla o no, Juan. ¿Paso a tabla? Sí, sí sí, vale. sí, sí, sí. me la paso yo también. De aquí, de cuáles serían las políticas, ahora no a nivel local, sino a nivel estatal. Aquí sí que está bastante más repartidas las opiniones. Aquí eh, pues se habla de que la PAC esté enfocada a la producción ecológica. Se habla de que la PAC, la seguridad de la PAC. ...se enfoque al apoyo de mercados locales y canales cortos, ¿vale? que se flexibilice el paquete higiénico-sanitario, ¿Mm? eh, la compra pública alimentaria, o sea, vamos, sí que se repite un poquito con lo, las necesidades o las identificaciones a nivel local con la estatal, más o menos, ¿vale?, pero más repartido y el acceso a la, a la tierra vuelve a aparecer. Digamos que esas son las cinco prioritarias y que entre ellas está bastante igualado las opiniones, cosa que a nivel local pues, priorizábamos dos únicamente. ¿Vale? Y luego, eh, la última pregunta, que son cómo incidir sobre el sector político, eh, cuáles serían las ideas fuerza a la hora de trasladar el discurso de la importancia de implementar eh, estos canales cortos de comercialización, este cambio de modelo alimentario. Eh, como tónica general es que se cree bien poco desde las personas entrevistadas en la clase política eh, para esto. Eso es algo que, que hemos identificado, poca confianza en ese sentido. Y de aquí hay bastante diferencia con el resto de, de, organiza, de pro, proyectos piloto y es que aquí nos centramos en eh, empleo, justificarles, decirles, pues bueno, si tenemos que convencerles pues les hablaría de lo que más entienden, que es que genera empleo en el, eh, y asienta a la población en el ámbito rural y el tema cambio climático, sobre todo, ¿vale?, y, y principalmente. Eh, no sé, ¿de aquí alguna cosa que se os ocurra? ¿Os parece? ¿Lo veis más o menos lógico con lo que han dicho otras compañeras? Más o menos, veo que me asentís. Sí, bien. Sí, compañera. Sí, yo considero que, o sea, hay puntos de coincidencia, sobre todo en articulación, o sea, lo que tú… Eh, es necesario articular también las autoridades públicas, o sea, o las administraciones públicas, pero sí tienen que tener voz y voto en estos espacios los, las campesinas y los campesinos, los productores y las productoras, si no de qué sirve. Entonces, siempre es necesario, y estos espacios articuladores generan… O sea, una cantidad de, o sea, de diálogo, de comunicación, de información en cualquier tipo de, de país, en cualquier tipo de sistema. O sea, la comunicación inmediata, esa información que el productor debe tener, las demandas también de consumidores y consumidores, O sea, ahí, ahí se, se pueden reflexionar y debatir cosas muy interesantes, indudablemente. Y lo otro es, bueno, estos diagnósticos también, nosotros también hacemos, o sea, muchas cosas de esa, ¿no? Y nos gusta mucho antes de implementar cualquier práctica, cualquier iniciativa, diagnosticar también, ver los procesos, ver qué están pasando, o sea, ver la opinión de ese campesino y campesino y, y la participación también de ellos en estos espacios. Aquí, por ejemplo, se ha visto que, en diferencia con otros territorios, el tema de implementar infraestructuras, por ejemplo, y cosas así, que en otros lugares sí que ha sido, se ha visto como más importante. Quizá aquí ese paso sea un paso que se vea más adelante, quizá, por ejemplo. Esto es lo que estamos diciendo todo el rato. Es decir, se están creando canales nuevos de comercialización y hay una perspectiva de que esos nuevos decretos abran la necesidad de suministro eh, y si no se entra con, unas, con una filosofía y con unas formas de hacer con lo que identificamos con la agroecología, yo puedo decir, ¿no? quizás sean otros intereses los que entran por ahí y que, como ha pasado en otros ámbitos, se convencionaliza y acaba perdiéndose un poco pues, lo que queremos, ¿no? el objetivo principal. Saray. Como, os reboto la pregunta a, a COAG eh, que me hizo Ignacio. ¿Cómo veis vosotros al sector de preparado para estos cambios? Porque me lo preguntaba a mí, pero yo le paso pasado la pelota a mis compas que están en lo de la ecotira, pero creo que es importante saber cómo os veis. ¿no? Yo soy un humilde técnico. ¿Mm? Sí, buen, buen Sancho Panza para grandes quijotas y quijotes. Aquí trasladar desde la experiencia o desde la experiencia de años trabajados en ámbitos como la, la soberanía alimentaria, la plataforma por la soberanía alimentaria, yo recuerdo eh, de haber trabajado con el sector productivo desde fuera, ¿vale?, mm. Y escuchar siempre lo que necesitamos es que nos consuman. Lo que necesitamos es que nos consuman, que consuman nuestros productos y entonces seremos más produciendo agroecológico. Y hubo un momento que fue hacia 2012, después de la estructuración de las redes de soberanía alimentaria, la creación de grupos de consumo, después 15M y la creación de cooperativas y otras cosas y más grupos de consumo, que empecé a escuchar no tenemos quien nos suministre y entonces, fue anda, tenemos dos problemas, uno histórico y uno que se ha dado ahora mismo enfrentados. Es momento de que se dialogue y todas las personas que decían necesitamos que nos pidan para yo plantar más y mejor y convencer a más gente de que produzca agroecológico y ahora en ese momento había esa tensión. Yo creo que estamos a veces en puntos de tensión de que crece, porque está creciendo el consumo agroecológico, también el ecológico convencionalizado y todas estas cosas. Pero yo creo que también es ir encontrando esos puntos de eh, coordinarse. Si ahora, este, el objetivo es, si estamos viendo la perspectiva de que haya una demanda futura de estos canales, es vamos a ver cómo nos organizamos para dar ese suministro. Ahora, ¿cómo se ve desde el sector? No sé si alguna de las compañeras de la Ejecutiva queréis eh, decir algo sobre esto. Realmente. En este diagnóstico hay tres personas que forman parte de la, de la ejecutiva, que han estado eh, en las entrevistas. Además, hay personas que no son, no son únicamente afiliadas nuestras. ¿eh? Hay algunas personas que están trabajando pues, con Cuminatur y demás y nos interesaba mucho también esa visión, no solamente dentro del sindicato, sino también desde fuera. Eh, pasamos palabra. ¿Sí? Vale. <risa>